mías son la paz y la dicha de Dios. Hoy aceptaré la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé. ¿Y la segunda idea? Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Permite que mi débil voz se acalle para poder oír así la poderosa voz de la verdad misma, asegurarme que yo soy el perfecto hijo de Dios. Y a la hora en punto di, mías son la paz y la dicha de Dios. Y media hora más tarde, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Amén.